Mira, se llenó la cocina de humo Se hombre. llenó la cocina ah, de humo Muchos amigo. invitados en nuestro libro Y el aplauso para Gabriel y Francisco Granata Y Queen Cartagena Y bueno, Valentina y Felipe también ah, El aplauso, mira mira Mañosos, ¿eh? usted, mira cómo se han venido a sentar conmigo, pero al lado de su papá. Claro, lo están y, y relojando. Mira, ¿Cómo me están, chicos? Bienvenidos. Un gusto tenerlos aquí. Gracias, gracias. Se viene nueva producción. Se viene, se viene, Lindo se viene. Nos, nos, venimos, nos venimos con mucho, mucha fuerza después de, la verdad, que de un gran tiempo de, de relax uh -huh. de la pantalla. Eh, hace seis meses que, que no, no estábamos al aire. Con lo doy todo. Con lo doy todo. Y ahora, y ahora vamos a darlo más que todo. Yeah. Porque ahora es un touch and go. Uh, me encanta, mira, estamos viendo un adelanto de lo que va a pasar en el programa. Es que sí, eso fue el ensayo que hemos hecho y las, las imágenes que grabamos justamente para la prensa. Eh, ahí estamos haciendo... ¿Qué están haciendo? están bailando. Sé, ahí estamos con Azucena bueno Blanco. ¿Qué es? Es bruja. Eh, fue la bruja de Carlos Saúl, claro. presidente. Y además, es, eh, eh, bueno, estuvo con escalones también. Ella sí. tiene como una trayectoria muy amplia. Y estábamos haciendo una cuestión energética que nos estaba mandando. Eh, ahí estamos en... Eh, un desfile de ropa interior wow. eh, Tenemos un equipo de, bueno, de bailarines ah, eh, Que está en vivo Mirá, somos, somos en la pantalla Todo el tiempo entre 9 y 10 personas Me encanta. Y el equipo de producción es una producción de más de 40 personas Que están eh, detrás de la pantalla Que, que está trabajando Para darlo para dar, dar lo mejor de cada uno de nosotros. Y bueno, como verás, es una producción internacional. Sí, sí, sí. No es, es, es, es, muy, es muy show americano. Claro. Sí, van a ver Vos, con como That conductor, pero tus panelistas también. Claro, a mí no me gusta decir que son panelistas, <risa> pero me, me gusta decir que son este, el compañeros Son mis co Este Son más que panelistas. Él, él es como mi amor de la pantalla, ¿sabías? Ah, lo sabía. Sí, yo estoy enamorado de él en todos los programas. Ah le tiro ficha en todo los programas pro ah, no pasa nada en la vida real nos conocemos, por nos conocemos de, <risa> claro, de, de, hace mira, mucho mucho a, tiempo a ver, a ver si ponen ¿se está, están saliendo las imágenes en pantalla Sí, Se están están, la sí, razón, sí. sí. ahí está Tuzán conmigo Ajá, ¿no? porque ¿no? Tuzán va a estar durante todo este mes todos los sábados oh, qué viene especialmente Uy. para el programa Me encanta. para cerrar los programas sí. por los vuelos entonces eh, llega para cerrar los programas Después de su actividad en Buenos Aires Y va a estar este, Tuzán Vamos a estar hablando acerca de todo Y tenemos pactado que en el último programa Nos sorprenda con algo De, de, de, de, de su arte, claro, de su magia. Claro, sí. Así Androsa. que, bueno Lo que te decía es, está Frank que es, no, no la, lo Recibo a Clarín FM1 Que las mujeres este, Lo acosen tranquilamente Porque en realidad Es todo ficción Claro ¿no? no, no te lo, te lo, con, lo conozco de los 16 años Y no me lo puede bajar nunca <risa> <risa> así que claro Ya <risa> está ¿no? <risa> <está, risa> ya está, <ya> está. <risa> está. No insistió más viste so, claro. Somos amigos ¿me Entendés Hemos trabajado En un montón de producciones Juntos Le he hecho producciones De desnudos, ¿no? Sí, varios ah, ay, ay, ay, ay, Bueno, es que somos así Somos muy como Tenemos buena, <risa> buena química <risa> Muy bien Y está Juan Cartagena pero, no, adiós, nada ¿Qué? Nada ¿Qué? ¿Qué, nos ¿Qué nos venís a traer, Quinn? Mucho brillo. <risa> ¿Qué? No, no, ¿Qué? no. No, no te yo cuenta, ¿eh? Dale buenos días no te a la creo. gente que me gusta. Hola, mi gente bella. de Colombia, Che, me voy a sacar esto, me dio calor. Dale. ¿No Vos sabés que estaba a punto de ponerme... La misma, la misma remera, remera. Menos, mal. Menos, Menos mal. mal Menos mal Menos, Menos, mal. Mal. Menos sí, mal Así que Pero que una la medio pasada. parecida Mira, parecemos sí, de la misma sí. banda Somos de la misma banda Somos la misma banda Bueno, chicos Quiero saber de qué va el programa Con qué se va a encontrar el público Bueno, no lo sabemos Se lo saben. van a reír No lo, no lo sabemos Vamos a ah, ir viendo Vamos a ir viendo Justamente, no mira no El no touch no and go Sí Es lo que significa Después te voy a contar En el programa Te cuento bien De dónde nace La expresión touch and go Pero lo que le vamos a dar A la gente justamente Es un touch y después no, no, nos vamos Ajá. Es decir, le dejamos la bomba y nos fuimos claro. Que haga el público bien arriba Pero en realidad el programa Es un programa de entretenimiento uh -huh. eh... ¿Dónde tenés? tenés, tenés Justamente tenés desfiles, eh, los desfiles son subidos de tonos, hay ropa erótica, okay. hay, hay lencería, uh -huh. fina pero erótica, eh, bailarinas, hay una banda en vivo que este, no solamente abre el programa, es eh, si decir, la banda no está para hacer trin, trang, cuando, no, no, a mí eso no me gusta. Está para acompañar está todo para lo que sucede. Está para acompañar todo lo que sucede y además por programa nos este, sorprende con un tema distinto por programa. Que este, los bailarines acompañan, ¿no? Bueno. Sí, está buenísimo todo un show. eso, todo un show. Y después hay entrevistas, hay varias entrevistas, ¿Pero? y después está Mary Echegalay, que no pudo venir. Claro. Que le mandamos un beso. A Ahí veíamos una carita conocida. No la no, no, no, no, no, no, no mata. viste lo claro. que es Mary, es tu compañera. Por eso soy yo. Aguántensela después, ¿eh? Ustedes dos para lidiar con esas dos voces potenciales que se van en ¿Quién? ¿Quién? No, no, impresionante. ¿Quién? ¿Quién? a veces no, no, medio no, que no, inmudecen. No, <risa> sí, claro. hay, hay, que no hay manera. <risa> bueno, este yo estoy, yo estoy un poquito difónico pero para el sábado voy a estar bien. No, estás bien. No, estoy difónico Va, Los sábados van Va, a bien. Los sábados a la medianoche por el 7. Bien. Y María llegará y nos trae el lado B de la farándula. Ah, pa, me gusta. Así es, prepárate, prepárate. De todo. Porque de todo. le digo que se, viene se muy haga Que picante. picante. Que sea una la Brava. No, no, que se haga cargo, le dije. Yo, las cartas de Es a fuerte. Es fuerte. La dirección de María. Ámbito nacional, internacional, local. Todo. Todo. Todo. De todo. No se salva nada. Nadie, no, Nadie. No. Clarita, ¿ves? No, este, este, este romance secreto va a estar ahí en esa. Tenemos sí, un romance ese... con Clarita. Claro. Secreto. Sí, sí, bueno, ya no es tan secreto. Es como el mío con plan, claro. Claro. O sea, sí. Acá nos hacemos los que no pasa nada, pero. Claro, bueno. no la gente chipea, ¿viste? Gente está, la muy bien, está. Muy bien, está muy, muy bien, bien. para muy una pareja hermosa. La verdad que es una. Gracias. En algún me gustaría que nos vinieran a visitar. Sí, obvio. Me encantaría. Me de con visitar, eso. Visitar, Obvio. prepárense, pero me tienen que traer algo picante. Es decir, olvídense de la mañana, porque a Obvio. ver, por sí. un momento, porque yo sé que acá el mejor de mañana... Sí, hay que ser un poquito más recatado con claro, el horario claro, claro, claro. y además el formato. Sí, por supuesto. es diferente. Obvio. Es decir, ustedes son, son un magazine donde tienen de todo, pero tienen mucha información. Uh -huh. Y lo nuestro es más diversión. Es contractura. Sí, no te más desconche. Lo dije así. Ya, okay. está. Uh, ya está. Creo claro. Se entendió. Sí, entendió. Sí. Sí. Se entendió. La no. la le, le, vamos a, le, le vamos a dar como <risa> esa frescura. De, de los sábados, eh, para hacer o la previa, o para irte a dormir como, sí, nada, súper feliz, te reíste, disfrutaste claro, claro, terminamos todos los programas bailando, mira la pulguita, la pulguita no contemos sí, nada ¿y claro. estos pichis hermosos van a salir algún día? Eh, tienen que salir mira, eh, se portan eh, re bien, mira, se quedan con la abuela y el abuelo, ah. con Norma y Carlos porque bueno, tanto el tío Fernando, Cansi está en la producción a full uh -huh. quiero agradecer a la gente de meca que es la productora que está trabajando con nosotros tenemos todas cámaras eh, nuevas lo último que hay en Ajá. cámaras lo trajo meca sí. del exterior para especialmente para su productora y para este por, programa para este bueno, formato, tenemos claro. más filtros que susana jiménez bueno y, y quiero agradecer a toda la gente de américa de américa mendoza uh -huh. a toda la gerencia de este canal que nos abre las puertas nuevamente para poder este, brindarles un gran show. Sí, eso, eso está ya, sí. un gran show. ¿Lola es el nombre de la banda? Lola. Lola, muy bien. Lola gustara. es el nombre de, de la banda. Los eh, y quiero. Este, iba a decir algo más, pero me olvidé Ah, <risa> quiero agradecer a la ciudad de Mendoza Sí este, que, que todo este primer este primer mes vamos a salir del Teatro Mendoza Ah, muy bien y, claro. claro Y quiero agradecer también a Godoy Cruz Porque este, lo doy todo salió durante, desde el plaza, de, desde el plaza claro. Y vamos a volver al plaza Qué bonito claro. No lo vamos a abandonar me encanta. Así que, pero bueno este, La verdad que, que estamos felices con todo el equipo de, del Teatro Mendoza Cómo nos, como nos este, dio, dio esta... Este recibimiento, uh -huh. los técnicos son maravillosos todos son un gran equipo. Así que este, es el teatro llevado a la televisión. Me uh -huh. encanta. Es, es eso. Aguanten las producciones sí. locales. Sí. Tienen que seguir creciendo. Eso Así es que felicitaciones, Gaby, chicos, que sea todo con lo que todos creo, los gracias. éxitos. Gracias. El sábado a la medianoche. Arranca sábado a la medianoche. Touch Muy bien, gracias. Gracias por visitarnos, gracias a sí. a gracias a ver, sí. full eh, a meterle gracias. con todo. Gracias. Felicitaciones.